Tú y yo, que oh, hey, hey. la noche y sale el sol. Yeah, y al yeah. final todo se prendió. Hey, Nos hey. quedamos tú y yo, tú y yo, tú yeah, y yeah, yo. Yeah, yeah, yeah, yeah. A fumar y volar Volanos de aquí, a donde quiera nos vamos Con el pino y el papito, Los mejores del equipo ey. La calle está hablando a gritos ey. Seguimos puestos para delito y en Delhi Por el centro Chile fumando una vaina heavy Grabamos otro clips con el Danis otra peli Take it easy, por aquí todos estamos ready Seguimos puestos para los míos ey. Al final todo se prendió, eh, eh. Pa' que se fue, pa' que quedó, eh El día que vuela yo, eh. No lloré porque sé que al final oh, oh, oh, oh, oh. en eh, la noche sale el sol al oh, oh, oh. final todo se prendió que no volverá Por los que se fueron que ya no están mami Sé que no me ven por casa tanto Te juro que todo esto acaba pronto No te preocupes, sé con quién me junto Los homies no se fueron, siempre estaban en el punto Y mira mama, el dinero nunca cayó de las ramas Faltaron recursos pero nunca nuestras ganas Empezamos desde abajo sin nada Hasta la oveja quiere lana y al final no se prendió, wey eh, O eh, uh, que se fue y pa' que quedó, eh, eh, El día que muera yo, wey eh, No llores porque sé que al final Hey, hey Como suena, más Mira, mira, mi rastro de Molly Que que hay dinero en el lobby, mírame mamá. Si ahora llevo las bambas de Kobe, sigo buscando más money, andamos, keep it rolling, al respeto lo gané. Mírame, fuck la poli, sigo buscando más money, andamos, keep it rolling, al respeto lo gané. Mírame, fuck la poli, sigo en la guerra, pasando frío. Todo lo que pesa alrededor ya es mío. Partimos el remo y vamos para el río. Que me esperen sentado sigo del lío. Al final no se prendió, eh, eh. Pa' que le fue, pa' que quedó, eh El día que vuela yo, eh. No lloré porque sé que al final